¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro Watts y en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia que hay entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Que en ocasiones cuando llegamos a platicar con personas de nuestro mismo sexo Sentimos mayor identificación que con las del sexo opuesto Esto se debe a la gran diferencia que existe en nuestros cerebros En la forma de pensar, sentir y actuar Ambos cerebros tienen sus diferencias desde el nacimiento y la infancia hasta la adolescencia y la vida adulta. Por ejemplo... En los hombres, desde que están en el vientre materno, comienzan a producir suficiente testosterona para bañar sus neuronas en desarrollo y comenzar a moldear la estructura de su cerebro. En las mujeres, son los estrógenos quienes son los que potencian las regiones del cerebro responsables del lenguaje y de la expresión de emociones. Investigadores Aseguran que el cerebro de los hombres está dividido en grupos que no están relacionados. Es decir, ellos afortunadamente tienen su grupo de amigos, trabajo, casa, hogar, hobbies, deporte, el amor, la pareja, etc. ¿Pero qué creen? Nuestro cerebro femenino no. Este todo lo enlaza como un sistema. Es decir... Todo está conectado entre sí. Somos capaces de pensar tantas cosas a la vez y hacer muchas actividades. Entonces, chicas, no sé. Desesperen si se encuentran hablando con su chico y este no les hace caso porque está viendo la televisión. Mi amor, mi amor, ¿qué crees que me pasó en el trabajo hoy? Ah, yeah. Nadie. Mi amor, me estuvieron de puesto, me ascendieron, wow, ¿no es maravilloso? Yo creo que esta pelea la va a perder. Amor, te estoy hablando, me ascendieron de puesto en el trabajo, mi amor. ¿Qué decías? Yo sé que a nosotras nos cuesta un poco de trabajo aceptar o creer que el cerebro de los hombres está formado en grupos. Y esto porque el de nosotras sí puede hacer muchas cosas a la vez. Es más, podemos hablar por teléfono y estar planchando, estar cocinando. Hola, mana. Hola, comadre. Hola, ¿qué pasó? Y estamos moviéndole la comida, haciendo mil actividades. Lo interesante es que ambos cerebros se asemejan en ciertas circunstancias. Y es ahí donde nos presentamos a tiempos de mejor intimidad en la pareja, afectividad y muy buena comunicación. Bueno amigos, hasta aquí con el video de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta. Dale click a la campanita para que recibas más notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Se despide su amiga. Pero what? Nos vemos. La próxima. Bye bye.